Hoy, una vez más, reafirmamos nuestro compromiso como izquierda, junto a la militancia y para el pueblo salvadoreño, por la defensa de la democracia, por los avances en la construcción de la paz, por la defensa de nuestra soberanía y por una izquierda valiente, unida y revolucionaria. Juntos avancemos, sin miedo y de frente.